yo sugiero muchas veces al cliente que la página web sea una herramienta más que de sistemas y de cosas así porque la gente cree, ay, ah, internet huele a computadora computadora sistemas no primero tienen que verla desde el punto de vista que prácticamente la página web imaginen que es la edecán que está fuera del negocio bailando mostrando el letrero del nombre del negocio y es la que va a hablar. entonces la inversión fuerte en una página web es, número uno, que sea bonita, que sea vistosa, que sea rápida y que sea um, óptima para que los usuarios con las velocidades de Red de México entren. No que salga Intuitiva, una cosa ¿no? ahí cargando. Y no, no, no, no. Tiene que ser rápida y tiene que ser bonita. Entonces, el fuerte de la, fu la inversión ahí fuerte es en esa parte. Número uno, pues estamos hablando que depende mucho de cuánto, cuánto quieran, cuánto queremos este, que tan bonita y óptima sea al mismo tiempo. Ya no existe flash macromedia, todo se hace con HTML5 y son horas de programación. Estamos hablando de aproximadamente unos de 150 a 300 pesos por hora de programación. Más o menos hacer una página con esas características pues nos toma alrededor de unas 16 horas. Pongámoslo en unos 250 pesos por hora, multiplicado por 16, nada más para hacer la página vistosa. Si ya queremos, vamos a, pues vamos a dejar que esa multiplicación vamos a cerrarlo en un número. $3,500 pesos. El puro diseño, la pura, el puro esqueleto. El esqueleto. ¿Qué más queremos? Ah, pues quiero que cuando la gente entre este, cinco secciones, pero yo quiero poder tener el poder de administrar esa parte. Número uno, ya hablamos de los CMS, controladores de contenido, los manejadores de contenido. Los manejadores de contenido genéricos, Wordpress, Drupal, Yomla, este, cualquier otro que me digan, tienen muchas vulnerabilidades, son genéricos, están abiertos. Lo recomendable es que un programador haga un manejador de contenido a la medida. Entonces, ya esas este, posibilidades, puede ser que no suba mucho, unos 5 mil pesos en total, y ya nada más son las secciones informativas, el formulario, y un carrusel de imágenes para evitarnos de más cosas, ¿no? Siempre invitando a que la gente en ese momento compre, ¿no? Ya si quieren que tienda en línea, que cobranza, que todo ese tipo de cosas, lo recomendable es que se utilicen algunas plataformas con todos los candados que les sugiera la plataforma, PrestaShop, Magento, son las dos mejores plataformas de desarrollo para páginas de comercio electrónico. Y son las que más pueden reforzar la seguridad Tienen que invertir alrededor de unos 1200 pesos en un certificado de seguridad válido Pueden obtener un certificado de seguridad gratis, pero ¿quién va a ser válido? <risa> o sea, ¿Quién va a decir que su página es segura? ¡Ay, mi página es segura! La 4T dice que es buena Entonces, imagínense, esa es el mismo, la misma analogía, ¿no? Entonces, tienen que invertir en un certificado de seguridad, unos $1,200 pesos, $1,250 pesos más o menos, al año. Entonces, estamos hablando que es página, hosting, hosting. Eh, dominio, El dominio puede variar desde que se los den gratis un punto .com junto con su hosting, más todo lo que ya dijimos de desarrollos de, de por muy barato puede ser que alguien se vuelva loco y venda 10, 10 páginas a la semana y cobre 3 mil pesos adelante, sí. pero no no es recomendable Entonces, ¿Testing puede ser... también va ahí o no recomiendas testing? Sí, también, o sea, ese tiene que estar enfocado en que, por ejemplo si ustedes van a cotizar con alguien, les tiene que cotizar análisis desarrollo, programación Tiempo de prueba o tiempo de testeo Y periodo de estabilización ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces me dicen los clientes Pero me urge en dos semanas <risa> ¿Y ¿Quién la va a probar? ¿Quién va a este hacer este, este análisis de vulnerabilidades? ¿Quién va a hacer esta cosa? Si quieren es muy a la escuela antigua Puede ser, ¿no? Es que si la hago en Wix me toma dos semanas Está bien, hazla, o sea yo soy programador y no estoy en contra de Wix, al contrario, Wix ha sido una herramienta maravillosa que me sirve para hacer páginas en forma industrial, ¿no? Si antes hacía una al mes, ahora puedo hacer siete al mes, ¿no? Y qué bueno que exista Wix, ya nada más cuánto están dispuestas las personas a invertir en Wix, ¿no? ¿Por qué? Porque va a decir, ¡ay, sí quiero mi empresa de cerveza! Por ejemplo, ahorita que estoy viendo mi cerveza. ¿no? Quiero mi página de mi empresa de cervezas. Ok, ¿cómo se llama? Cerveza Moctezuma. Cerveza eh, Neto. Cerveza -neto artesanal, ¿no? Artesanal. Ok, ¿en dónde la En Wix. ¿Saben qué es lo que va a pasar cuando hagan su página en Wix? Va a decir Wix. bla, bla, bla, un montón de cosas raras, diagonal, cerveza neto.com, diagonal y otra cosa, un montón de cosas raras. Cuando la gente, sus clientes, se van a poner a aprenderse esa página? Nunca. Ah, pero entonces sí se puede hacer una página con un nombre de dominio propio en Wix. En una de estas plataformas Sí, sí se puede ¿Cuánto Go cuesta? Daddy. Casi, casi 5 mil pesos Los mismos 5 mil pesos que les había cotizado el primer programador Les cotiza en Wix ¿no? La diferencia es que Wix, pues sí, como lo digo No es para sistemas La banda de sistemas odia mucho a Wix Los programadores de muchos años odian a Wix con toda su alma Porque en algún momento creyeron que se pues, iba a quitar la chamba Pero al final de cuentas es algo que optimiza ese trabajo Porque, pues sí ya es muy antiguo, es un paradigma muy viejo ver que las páginas de internet las haga la, la banda de sistemas. No tiene por qué hacerlas la banda de sistemas, tiene que haber un área en las ventas que a lo mejor sea marketing digital o ven, o sea, que las empresas estén el organigrama y tenga un área exclusiva para digital, comercio digital. Y esta área exclusiva de comercio digital se tiene que dividir en comunidad, o sea, red, todo lo que tenga que ver con redes sociales y web Solo la página web, que si el comercio electrónico, que si esto, que si lo otro, tiene que estar exclusivamente en esa área de la empresa, porque si no, pues vas a jalar al mismo de sistemas que te hace la telefonía, al mismo de sistemas que a lo mejor te cambia el disco duro, ve por la memoria, da soporte y todavía le vas a cargar la chamba de la página web. No, bien lo dice el dicho, no abarca el que mucho aprieta, no... Mucho, que... el que mucho aprieta, que el que mucho abarca... Bueno, la idea es esa... El que mucho poco aprieta. El que mucho abarca poco aprieta, entonces una persona o un equipo de sistemas que se dedique a todo eso no va a rendir igual que tengas una persona 100% enfocada a la programación web. Y a la parte de web y a la parte de las comunidades digitales y a esa parte. Entonces, si las empresas consideran esto, pues aquí estamos también para ofrecerles este producto y este servicio. Es correcto, amigos. Pues está el compromiso de nosotros. Si ustedes nos apoyan de esa manera, nosotros correspondemos de esta otra. Compartan el video, por favor, en sus redes sociales, con sus amigos, con la gente que tenga esta misma pasión. Recomendándoles eh, por último series que se relacionen con esto Mr. Robot que está en Amazon y a lo mejor la de Silicon Valley que son más o menos, hablan del tema, ¿no? Eh, alguna película, pues eh, las clásicas, ¿no? Piratas de Silicon Valley que son como las de culto en este tema de, de, de la programación. Pues Matrix tú ya se relaciona a otras cosas, ¿no? Pero... Matrix ya es como más de llevarlo a la fantasía. Pero, por ejemplo, o sea, el... es que está complicado porque la que más podría como entenderse y así es este... Uh -huh. acceso autorizado, que es la que habla de cosas de programación y vemos a Hugh Jackman ahí con sus músculos prominentes siendo programador <ríe> cuando... Créanme, programador sin panza no da confianza, así que... Obviamente eso es actuación, ¿no? Entonces, películas es, es esta de Swordfish, cuál otra red social, donde también se habla de códigos, entonces, digo, no se habla abiertamente que el código, porque no, eh, pero el red social nos habla de cómo llevar estos conocimientos a la parte de negocio, que sería otra parte también que a lo mejor estamos preparando una voz del pueblo para que sea la voz del emprendimiento. Tenemos este, resistir o emprender, así que no se lo pierdan, si este, ya tenemos aquí la meta, tenemos el límite, un mes más o menos, 100, 100 likes, y el límite, y ponemos una, unos ejemplos para que lo puedan observar en pantalla, puedan participar con nosotros, se queden con esta especie como de clínica, de código de manejo, y dejamos ahí el, se le dice sandbox, a la página que vamos a estar haciendo para pruebas de investigación, y ...prácticamente ponerle en su mano... Así ...que ya está. la destruyan... La, región. ...la destruyan, la volvemos a subir... ...y la vuelven a... ...y le buscamos vulnerabilidades... ...pongo Yomla porque es el más antiguo... ...es el más distribuido... ...y también podemos hacerlo con Wordpress... ...con Wordpress también es el más... Este, ...difundido... ...y es de los más vulnerables... ...entonces si están de acuerdo... Pues, ...llegamos a los 100 likes... ...y podemos nosotros hacer esta, esta clínica... este taller va a estar divertido. A final de cuentas nosotros repetimos, no nos dedicamos a los cursos, no nos dedicamos a esa cosa, nos dedicamos a charlar haciendo. Pero pues si vamos a poner un hosting, un dominio, una cosa ahí para que trabajemos y nos divirtamos, pues eh, no tenemos monetización, no tenemos, no, no no no queremos este ser fans de la 4T de Somos Pobrecitos de Austeridad. Sí, pobre, sí, somos Pobrecitos Deignos. Y por ahí, si alguna empresa quiere sumarse, alguna marca quiere sumarse al patrocinio, a lo que sea, miren, en esta comunidad no se nota, parece que no, entre pancita y cachetes, parece que no, pero esta, este canal tiene hambre y mucha. Así que estamos abiertos a patrocinios, eh, colaboraciones, todo eso. Y si tienen. Lo que sea, pollerías, tortillerías, aquí lo podemos anunciar. ¿Cómo de que no? Exactamente. Ahora sí, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Lo digo aquí. Muchas gracias acá por la magistral parte de Néstor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hasta este punto del video. Espero ponerlo ahí en resumen en, en las redes sociales que ya les mencionamos. Para que también se enteren de eso, ¿no? Porque a veces muchos no llegan al final. Y ahora sí los voy a poner en segmentos para que ustedes se den cuenta de la propuesta que les tenemos. Y ustedes se sumen al proyecto o se suban a sus metas, ¿no? Sin necesariamente estar en, un, en una eh, enseñanza escolarizada, que es a lo que a muchos se detienen, ¿no? O le van perdiendo el interés. que ahorita están interesados, amigos, pues súmense a esto para que se den cuenta de lo que pueden estar necesitando para llegar a ser este tipo de personas, incluso a lo mejor hasta certificarse después no en, en Linux, en alguna tecnología, una marca, Cisco, vaya en, en HTML o no sé qué certificaciones existan del lado web. Pero pues eh, llegar en cero a llegar con algo de previo, pues creo que les ayudaría bastante. Sí, porque en las escuelas, por ejemplo, el amplio porcentaje pues, no acude a una escuela particular. La ventaja de las escuelas particulares es que muchas veces dentro de sus planes de estudio, dentro de sus planes curriculares, vienen certificaciones en algún lenguaje comercial de alto nivel. En Java, en Python, en lo que sea, ¿no? En Tech de Monterrey, yo conocí gente de Tech de Monterrey que salió con certificado, certificación básica, la certificación básica de Java, y no sabía nada de programación. No vamos a discutir eso, pero el cuate sabía mandar muy bien, ¿no? Qué bonito, este, programa aquí, programa allá, en el Java, este, así, ah, qué bueno, yo sabía Java, yo me encargo, no pasa nada, ¿qué hay que hacer, no? Pues aquí ya sabía, órale, toda la cara, tuve a las juntas, a mí me da mucha flojera eso, Politécnico, ¿no? Entonces, eh. El punto aquí es que cuando ustedes buscan en el ámbito laboral este tipo de chambas, pues les van a pedir que su título, que su no sé qué, que aquí, que allá. Y es difícil, ¿no? Porque no queramos ir a la escuela. El título, las calificaciones y eso, pues son nada más la constancia de que fueron disciplinados. Entonces las empresas quieren saber si fueron disciplinados, entonces les van a pedir esas cosas si no lo fueron, si no sé qué, pero tienen la pasión, tienen el, la obsesión por el conocimiento y lo saben hacer, pues en ese momento a lo mejor dicen, no, híjole, es que nada más terminé la prepa. Bueno, busquen certificaciones directas de las empresas. Les voy a poner aquí un tip. Hay una cosa que se llama Salesforce y nada más con que lleguen con nivel Ranger, ese es el tip, busquen en LinkedIn cómo andan los sueldos de la cosa de Salesforce. No porque yo lo gane yo soy un empleado y Por eso les estoy pidiendo patrocinios para la voz del pueblo. ¿no? Este, los sueldos de Salesforce son sumamente altos y sí y eso es con la cosa que Salesforce dice, ah, con porque seas nivel Ranger, el Ranger son sus cursos que ellos mismos dan. Pero pato, es una cosa ridícula y ni siquiera te piden escolaridad de licenciatura y esas cosas, con que sepas hablar inglés y tengas certificación de Salesforce, certificación básica de administrador de Salesforce son sueldos de más, como diría este gobernador este, Samuel, no sé qué Samuel Martínez son de 50 mil pesos <ríe> en serio y pongan atención ahí entonces es algo muy importante si tienen esta obsesión, si tienen esto y les dio flojera ir a formarse por el título, pues que más, certifiquense no, sí, sí, en esta cosa y sigan adelante con sus carreras. Esos son los tips que les damos en La Voz del Pueblo, recuerden que es información práctica, es información que desde cierto punto de vista nos llama mucho la atención a nosotros porque... Ya hubiéramos querido hace 20 años Una certificación, ¿no? tener ese conocimiento Que, que les estamos repartiendo hoy en día Imagínense, ¿no? Hace 20 años ah, ya, no, ya no me titulé Porque la maestra me vio feo Ya no me titulé porque no me gustó la clase De titulación, no sé qué, Entonces, si ya no lo hicieron Pues ahora busquen una certificación No solo salgan al campo laboral a ver si pega ¿No? Y la banda que se titule Pues entienda que no va a llegar De jefe, no va a llegar de patrón Porque los van a poner a... A, a chingarle los primeros años y es una cosa que los va a decepcionar de lo que estudiaron y si, si estudiaron programación y vieron la obsesión que se necesita para hacer estas cosas se van a frustrar mucho cuando los pongan a reparar una impresora o los pongan a picar a, piedra a picar piedra, o sea, sí, porque es una cosa ridícula lo que hacen, o sea, y se los decimos nosotros que estuvimos en call centers y cosas así que en verdad se siente muy feo, sale uno de la escuela, ah oh, sí, ahora sí, ya sé, el licenciado, el ingeniero, no sé qué, ah sí Póngase ahí a atender a los de soporte técnico de Prodigy Infinity. de, de mes. Métase a los ductos a jalar cables. Métase a los ductos. el a... pantalón. Sí, sí, sí, sí, <risa> con el trajecito y la corbata, con la camisa, con mancuernas Y a ver, pónganse a ensuciarse entre los paneles y esas cosas. Entonces, piensen mucho que el conocimiento es poder. Y el poder necesita mucha responsabilidad y mucha obsesión. esta pues, es cosa de todos los días, ¿no? Yo sé que estamos en una generación que tantito Hay presión y se siente feo Pues defiéndanse con esto Esto les va a ayudar y les va a abrir las puertas Pero a más no poder Así es, saludos a nuestras almas matters, El Politécnico UTN Rifamos Seguimos adelante, muchas gracias por acompañarnos Esta emisión, amigos Yo fui Francesco Sabridowski Tengo el look <risa> <risa> <Muy> <risa> que nuclear, <ríe> antesco, nuclear. <Me> puse nuclear. <ríe> Vamos Lupita, con lo que sigue <ríe> Chiste de cuarentones Ahí busquen quién fue Jacobo <ríe> Bueno Néstor, ¿Algo más que quieras decir? Pues no, no olviden suscribirse No olviden compartir y repartir este video con sus cuates Sobre todo si quieren alguna campañita O alguna otra información Estamos abiertos a todas las posibilidades a todo lo que quieran este campañas en redes sociales páginas este, telefonía todo lo que puedan necesitar sus empresas sus organizaciones que no casa también hay tips de seguridad y cosas así pues ahorita estamos en una era en una era post pandémica y es importante que, que si vamos a reabrir un negocio si vamos a estar preparados si ya lo tienen, si ya no, nosotros les ayudamos a que esto crezca con alcance con campañas con negocio y todo eso no, no caigan las redes de los influencers, antes de caer en un influencer de estos que vean, compren el producto, eh, no sé qué, acuda primero con los profesionales en anuncios, en anuncios de la red de contenido de Google y pues aquí estamos para hacer lo que se le ofrezca. Muchas gracias amigos, hasta la próxima.